Y ahora vamos a convencerle para entrar a la manga por su propio pie. Normalmente un toro una vaca que viene solo está un poco más desconfiado, pero nosotros lo que queremos es que él, en positivo y por su propio pie, entre conmigo al pasillo. Oh, I intento. Como hay que ser cuidadoso y ¿eh? él tiene confianza. Ahora ya tenemos a Marius en la manga. Vamos a cerrar bien, porque él, como es tan grande... ¿Qué vamos a hacerle, Edu? Pues vamos a ponerle medicación. Le ha salido... Explica, si quieres, un poquito... Tiene un, una inflamación aquí, un bulto, y entonces estamos con medicación. El otro día estuvimos viendo a ver el tipo de bulto que era, y ahora está con el tratamiento. Entonces. Pues nada